Estamos de retorno, gracias por acompañarnos. Eh, la Paz tiene un tema pendiente y de hecho estamos eh, a la espera de los plazos. Y usted recuerda el tema del relleno sanitario de Albacoma, el deslizamiento, lo que ha generado realmente un, una situación problemática en tema de salud y medio ambiente porque no se habían tomado en cuenta y no se había previsto eh, y no se habían tomado las medidas necesarias. Ahí se ha empezado a involucrar y hacer mucho más grande el problema cuando eh, se hablaba de los plazos, de cuándo ten se tenía que haber cerrado, si no se tomaron las previsiones y están los plazos en los que se acordó. Eh, lo urgente es ya el plan de cierre, ver eh, las opciones, se habló de Mecapaca, por ejemplo, en la última reunión eh, que se tuvo con el presidente, hay una reunión junto al alcalde también, Revilla, y dentro de eso hay otros plazos, eh, que se tienen que tomar en cuenta, como el de la auditoría ambiental y los recursos que te deben haberse entregado para llevar adelante el mismo y ver las responsabilidades. Eh... Ese es un tema que nos preocupa evidentemente por un adecuado tratamiento que se tiene que tener con relación a los residuos sólidos. Está con nosotros hoy la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, a quien le damos la más cordial bienvenida para poder ordenarnos un poquito en esto que le decía. Eh, es importante y es necesario y además se tiene que entender. Bienvenida, buenas noches. Así Sanerisa. es, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, estamos eh, todavía muy preocupados, ¿no? Tenemos eh, un plazo que se vence a fin de marzo justamente en el que el alcalde tiene que presentar la alternativa al relleno de Alpacoma eh, e iniciar el cierre propiamente del de relleno sanitario de Alpacoma, el, como saben el presidente hace unos días también. Está apoyando encontrar una solución porque todavía no hemos tenido muchas señales de que el alcalde ya tenga una solución, tiene apenas un par de semanas más para presentarla, sin olvidar de que no es solamente presentar la solución, sino que además el nuevo sitio tiene que tener una licencia ambiental, un diseño de operación, etcétera No es nada más decir aquí va a ser. Entonces eh, el tema es que se, no solamente se vence para presentar la alternativa, sino para empezarla a usar. Y nos preocupa muchísimo de que en este momento el alcalde hasta ahora, la alcaldía no nos ha dicho dónde está ese nuevo sitio, si ya tiene un permiso ambiental otorgado por la gobernación, si ya está empezando a hacer las excavaciones necesarias para el tratamiento, porque no se trata de que aparezca el día qué sé yo, 28, 29 de marzo, diciendo ya tengo la alternativa y cómo empezamos el cierre de la coma, en fin, ¿no? Se tiene que pues, presentarlo de manera integral, integral no? claro, un, una propuesta, por lo menos un, un proyecto, ¿no? Un diseño que diga, bueno, hemos elegido tal sitio, estas son las condiciones eh, topográficas, eh, en fin, va a poder aguantar eh, tanto tiempo, estoy gestionando la licencia ambiental con la gobernación, en fin, todos los pasos que son normales para un, una actividad como esta. Y en paralelo estamos todavía eh, pues, eh, intercambiando opiniones porque el, el alcalde, eh, a nuestra instrucción, a la instrucción del viceministerio de medio ambiente de eh, depositar los fondos para que podamos iniciar la auditoría ambiental independiente, ha presentado un revocatorio diciendo que él considera que nosotros eh, no tenemos competencia. Lo hemos aclarado, hemos respondido a ese revocatorio y ahora ha vuelto a meter otro procedimiento que es un jerárquico, se llama así, cuando se pide a la autoridad superior, en este caso a nuestro ministro, que también considere que el viceministerio no tiene competencias. Para solicitar esta auditoría y además cuestiona una serie de aspectos bastante sin sentido en su documento. Entonces el, el ministro está realizando los pasos legales que se deben hacer para poder responder. Estamos esperando que él pueda responder para retomar los plazos de sanción y de eh, eh, notificación al alcalde de que una vez pues cumpla con la norma. ¿no? Eso yo le iba a preguntar. Eh si bien están en este cruce ¿no? de que corresponde o no me corresponde debería hacerlo a la gobernación o no corresponde a, al niceo y todo todo lo que han visto había un acuerdo ¿eh? determinado momento que se tenía que cumplir y ahí estaban los recursos. ¿Y qué nos permitiría para entender nosotros como ciudadanos eh, esta auditoría? ¿Por qué es importante esta auditoría y que eh, se emitan los recursos para llevar adelante la misma? Bueno, la auditoría ambiental eh, en un caso particularmente uh -huh. importante como es este de un accidente, de una contingencia, de un desastre ambiental, es muy importante porque es eh, fundamental determinar las causas que llevaron al, al desastre ambiental. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario es un espacio donde tiene todavía depositada mucha basura, está eh, pues cubierta por tierra, hay varias celdas que fueron cubriéndose a lo largo de los años. Y la auditoría ambiental tiene que determinar si están estables, si esas celdas no van a sufrir un accidente ambiental en los próximos meses, qué medidas se están tomando para estabilizarlas, en fin adicionalmente necesita eh, hacer la evaluación de cuál debe ser el mejor camino para el cierre porque como ya lo hemos dicho no se trata de decir bueno ya no lo usamos más y listo sino que es todo un proceso técnico de eh, para ir cerrando el, el relleno que implica estabilizar toda, todos los depósitos de basura que ya se han depositado, seguir retirando los líquidos lixiviados, hay que seguir tratándolos hasta que esa basura se haga parte, se vaya degradando uh -huh. al punto de que se haga parte del suelo, asegurar que durante todo el tiempo que eso ocurra, que pueden ser 5 o 10 años, hay un control permanente, un monitoreo, se asegura de que no hay eh, una filtración de agua como ha ocurrido justamente previamente al, al desastre ambiental que ocurrió, en fin. Entonces, la auditoría ambiental, además de determinar la situación el estado actual y además se había instruido que sea una de peligro inminente porque justamente queríamos evitar eh, y tener toda la información necesaria para asegurarnos de que no iba a ocurrir un nuevo accidente. Bueno, tal como vamos, esto va a ser, no sé, una, uno de estos eh, informes en los que uno evalúa el, al cadáver muchísimos años después de ocurrido, porque por alguna razón el gobierno municipal se niega a hacer algo que es fundamental, incluso para su propio proceso de cierre, lo mejor que se puede hacer es una auditoría ambiental independiente que al mismo gobierno municipal le puede hasta ratificar que está haciendo en este momento un buen trabajo, que ha elegido las mejores medidas después del desastre ambiental, es para mayor seguridad del gobierno municipal y por supuesto todos los ciudadanos, la auditoría ambiental es imprescindible la misma responsabilidad con la empresa a mí me la responsabilidad con la empresa para determinar si fue ellos causantes por negligencia por lo que sea, hasta para eh, resguardar los intereses porque hay que entender que resguardar los intereses del gobierno municipal no son resguardar los intereses del alcalde, sino resguardar los intereses de la ciudadanía de la paz, de nuestro gobierno municipal de nuestra entidad que debe asegurarnos a los paseños y paseñas, a los todos los que vivimos en esta bella ciudad que tenemos una seguridad, que no vamos a volver a tener un accidente ambiental, pero además que las eh, soluciones que se están tomando para el reemplazo del relleno de Alpacoma son las correctas, son coherentes, se están haciendo en un área estable, posible de manejar, que va a tener un periodo de uso adecuado, que tiene una licencia ambiental, en fin, todo lo que conlleva resolver el problema la auditoría ambiental acompaña ese proceso, eh, establece sugerencias, da un dictamen de auditor independiente, en fin, una serie de elementos que son centrales y que no entendemos esta eh, actitud y esta posición del de actual alcalde de seguir eh, intentando revocar la competencia. De, el, ...de la Autoridad Ambiental Nacional competente... ...cuando mismo en el acuerdo que firmó con el gobierno... ...con el alcalde de Achocaya... Uh -huh. ...claramente ahí dice... ...que se compromete a cumplir la auditoría ambiental... ...que instruyó el viceministerio de Medio Ambiente... ...el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Eso o sea, se firmó? Se firmó. Eso uh -huh. es un reconocimiento que tenemos competencia... ...ahí no hubo ninguna discusión... ...y luego que le instruimos y le pedimos que deposite los fondos... ...es que... Eh, ...bueno, decide que no tenemos competencia que no sabe qué hacer entre la gobernación y nosotros, la gobernación no ha interpuesto ningún proceso diciendo que son ellos los competentes, que sería lo correcto. Si la gobernación piensa que estamos tomando competencias que no son, era la gobernación la que debería observar que el ministerio, el ministerio o el viceministerio se está entrometiendo en una competencia ajena. La gobernación no lo ha observado porque sabe que está correcto, que sabe que lo estamos haciendo bien y es el alcalde, el auditado el que decide que no tenemos competencia entonces esto no tiene sentido esperamos que entre en razón y además eh, simplemente esto está empeorando la situación del gobierno municipal y de, estas, de, de este proceso de cierre de un área que es pues siempre peligrosa muy riesgosa es una bomba de tiempo y necesitamos estar seguros de que esa bomba de tiempo ha sido pues desactivada y que se va a asegurar una se va a dar seguridad a los ciudadanos en el largo plazo ¿no? Que, que, que se pueda contar con esta auditoría porque lo que tenemos es el, los informes que han sido presentados, Así los es. estudios que se tienen, pero es importante hacer, eh, hacer aquello. ¿Se va a esperar eh, simplemente estar con la respuesta a la viceministra que tiene que hacer como ministerio? Claro, tenemos que esperar a que nuestro ministro falle el mm. jerárquico, el recurso jerárquico para cumplir. Evidentemente los procesos, evidentemente tanto el revocatorio como el jerárquico son procesos que se establecen en la normativa para eh, garantizar que los derechos de las personas y de las entidades o de las empresas no son violados, que es un recurso legal, no lo negamos. Pero nos parece eh, pues fuera de lugar estar siguiendo esta ruta cuando para todos está claro que esa auditoría hay que hacerla. Y que el hecho de que la hayamos instruido nosotros no significa que la hacemos nosotros. Y lo que tiene miedo el alcalde es que hagamos una auditoría arbitraria bajo criterios propios. No es así, es una convocatoria pública, tiene que ser una empresa independiente, la que realiza la auditoría, la que emite los dictámenes, entonces no vemos cuál es el problema para que de una vez el alcalde cumpla con la norma ¿no? Vamos a esperar aquello, viceministra y esto en, eh, en evidencia nos pone a, a analizar ¿no? eh, la urgencia de, de, de entender eh, el uso de, de los rellenos sanitarios, las competencias que tienen los municipios. La ley 755, de hecho, dice tienen que todos contar con rellenos sanitarios y, y una gran parte de las mismas están con botaderos. Se planifican no los rellenos sanitarios adecuadamente eh, este es, un que se, este, es un tema, este es un tema que se tiene que abordar de manera muy responsable. ¿no? Totalmente y de manera integral también es importante decir que el 2015 me parece se aprobó también uh -huh. la ley de residuos sólidos en la que se abren las posibilidades no solamente a los rellenos sanitarios sino también a otras opciones de tratamiento de manejo de la basura que permiten por supuesto que los gobiernos municipales según sus posibilidades, capacidades y la disponibilidad de empresas u otros emprendimientos en el municipio para eh, tratar o transformar la basura pues puedan generar un plan eh, integral de gestión de residuos sólidos de su municipio. En eso estamos desde el Ministerio del Medio Ambiente eh, también impulsando que los gobiernos municipales cumplan, que no tengamos simplemente botaderos, sino que empecemos a eh, ser innovadores en las soluciones, ¿no es verdad? Busquemos otro tipo de, eh, de procesos que signifiquen el, separar, el separado de la basura, que se pueda transformar o reutilizar una parte de ella, en fin, que se vaya disminuyendo los residuos que ya se ya se disponen en, en, en eh, bueno que se producen en las ciudades, pero también que los ciudadanos y las ciudadanas aprendamos a eh ser menos consumistas, en el sentido de empecemos a, a elegir lo que consumimos, disminuyamos nuestra basura, aprendamos a separarla en la casa, en fin, también hay una serie de procesos de, de educación y de concienciación de la, de la ciudadanía, ¿no? Se tiene que abordar aquello Así es. que se ministra. Vamos a estar atentos a aquello que nos ha mencionado, eh, necesita la paz, una solución, y están los plazos corriendo y, y, y, es, y es mejor que se tome en en cuenta y se traje de manera coordinada. ¿no? Eso es lo que queremos. Ojalá tengamos ya pronto la auditoría también. Muchísimas, Muchísimas gracias. También esperamos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a estarles informando cualquier paso que demos adelante. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y que retornamos con más. Quédense con nosotros.